Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo recuperar su clave para utilizar Neox. Hay dos opciones disponibles. Una de ellas es dirigirnos a mi cuenta. Seleccionamos el botón Olvidé mi clave. Nos aparecerá un cartel informativo y nos preguntará si deseamos continuar. Cuando hacemos clic en aceptar, nos enviará por mail la nueva clave. Si salió todo bien, nos aparecerá un cartel indicándolo. Una vez aceptado, debemos revisar si llegó un mail en nuestra casilla con la clave. Este proceso puede tardar hasta 15 minutos. No olviden revisar spam o correos no deseados. La otra opción solo está disponible la primera vez que ingresemos o si la clave está vencida o ha cambiado consiste en ingresar actualización de catálogo y seleccionar descargar y actualizar nos aparecerá un mensaje indicándonos que debemos iniciar sesión nos pregunta si tenemos la clave hacemos clic en sí y nos muestra una ventana para completarla seleccionamos el botón olvide mi clave y se va a repetir el procedimiento anterior. Varias acciones de Neos nos solicitará iniciar sesión para poder realizarlas. La clave siempre es la misma, salvo que se seleccione olvidé mi clave. Esto va a cambiarla y enviar la nueva por mail. Gracias, esto fue todo. Cualquier inconveniente, no duden en comunicarse con nosotros.